Bueno, muy buenas tardes, eh, soy Rafael Andrés Pinasco, eh, eh, yo hice mi pasantía eh, con la Profesora Reila en la Universidad Nacional de eh, Trabajo con el profe Carlos, y también con bueno, la creo que también dar las gracias a los estudiantes, benditos sean estudiantes de postdoctorado y doctorado que tienen paciencia de explicarle a uno las cosas. Muy rápidamente voy a hablar del experimento Atlas. Eh, experimento estadísticamente favorito del, de este curso. El eh, eh, experimento se básicamente cuatro partes. La parte interna que es eh, el, el detector de trazas, básicamente bueno, detectar las trazas de las partículas producidas por la colisión. Luego tenemos el, el perímetro electromagnético para medir eh, eh, la energía de, de las partículas cargadas. Lógicamente, eh, luego tenemos el camerímetro, el, el calorímetro, el calorímetro para ver efectivamente la, la energía de los hadrones producidos por la colisión, y finalmente tenemos el, el, el detector de muones Bueno, entonces, eh, ¿cuál es el propósito? Lo que queremos hacer, en nuestro propósito es eh, usar las variables del plano de Lund ahorita voy a explicar qué es el plano de eh, Como entradas de un método de Machine Learning para tener un método de tagging efectivo de Booster, booster W boson. Entonces, booster hace referencia a que van a ser eh, bosones W, pero con un alto momento transverso. Entonces, eh, ¿cuándo tendremos en cuenta el alto momento transverso? Cuando hagamos una selección de los cortos y tendremos solo, eh, solo solo jets eh, a partir cierto momento transverso. Eh, ahora bien, también quiero definir qué es un jet. Un jet eh, no es más que la, todas las partículas eh, producidas eh, por la organización de un cuerpo o de gluón. entonces. Eh, no tiene sentido, bueno, no, no es un, un estado asintótico de masa, un cuerpo o gluón, por lo cual no se encuentra libertad de naturaleza. Cuando este es producido, inmediatamente va a dronizar y esto creará una cascada de partículas eh, y esas cascadas son las que bueno, cascadas de partículas pueden ser estables o no estables eh, y al final las que detectaremos en el detector serán partículas estables que pueden ser un protón o casi estables en nuestro caso, como un o un cava que si bien no son estables por la velocidad que tienen y su vida de tiempo, entre comillas, largo serán detectadas en los carabineros eh, ahora definir en la señal y el background el background van a ser todos los jets eh, no, perdón, déjenme definirnos la señal la señal van a ser todos los jets producidos por esa integración eh, de un bosón W que produzca un jet y el background va a ser básicamente el resto de jets que van a ser en su gran mayoría producidos eh, por, la, por la creación del evento de un quark o un glúgono eh, unas, algo importante es, como pueden ver en ese dibujo, ustedes pueden ver que, eh, bueno, el, el, si es un W puede caer a los cuarps, porque bueno, es uno de los canales de herramienta que se, que se analizaría. Eh, cada cuarp va a producir un, un jet independiente. Lo que sucede es que al hacer booster, en, en una gran momento de los diversos, estos dos jets van a tender a juntarse. ¿Por qué? Porque están muy polimados, a la, la desintegración y la cascada están muy polimadas. Por lo tanto, es difícil identificar el jet producido por 4 eh, Entonces, eh, bueno, ese es nuestro problema y lo que queremos intentar solucionar. Eh, ¿Qué se usa ahora? ¿Cuál es el método que usa ahora el, el experimento de atrás para identificar sus partículas? Es básicamente... Nosotros solo identificamos un jet, un jet es como dije, set, eh, las partículas que se crearon, es decir, vamos a tener algunas trazas en el detector, algunos clústeres en los calorímetros y más Entonces, bueno, tenemos que tener un algoritmo de reconstrucción de jet, y bueno, a esos eso jet que construimos podemos asociar ciertas eh, cantidades físicas, eh, pues eh, como la masa del jet, eh, la energía del jet, cosas. En este caso, este método lo que utiliza es eh, tres cosas, la masa que tiene el jet, una cantidad relacionada a la energía del jet y el, uh, el tercero es el número de trazas que se detectaron en el detector de trazas. Entonces, si, eh, nuestro, si, el, si se pasan los tres cortes, se dirá que se tiene un jet tallado y es la si posibilidad de que, ponga. es más probable que sea jet sea un jet doleo a tomar un jet, un jet aleatorio. Yes. Eh, mi, este trabajo se, trata, se basa en crear un algoritmo, pero un algoritmo pues, se va a usar grande eh, neural grande. Eh, después voy a explicar por, bueno, se puede porque es, este es el mejor marco para, eh, para, para, para iniciar el trabajo, pero quisiera aprovechar que, eh, esta charla para dar una pequeña introducción de de, de Neural Networks. Esta definición la tomé de Wikipedia. Y podemos ver los ejemplos. Este es un ejemplo sencillo. Entonces, ¿qué es una Grand Neural Network? Básicamente son objetos, eh, vamos a llamar vértices o nodos. Son, podemos verlo más así si fuéramos personas, un grupo de amigos. Cada grupo de amigos va a ser un nodo. Y vamos a tener ciertas conexiones entre ellos. Y esas conexiones son llamadas eh, edge, líneas, conexiones entre ellas. Eh, usualmente, eso es muy usado, por ejemplo, en redes sociales. Y, en, por ejemplo, también si queremos detectar si una cuenta bancaria es falsa o no. Entonces, por ejemplo, en una red social que es lo más directo es: tenemos amigos, ahí tenemos eh, las conexiones. Eh, también tenemos likes tenemos muchas cosas eh, pues todo esto produce conexiones nuevas que se pueden analizar y cada persona va a tener ciertas características pues cada no cada persona tiene ciertas características estas características eh, no por sí solas características no son suficientes ¿no? aquí no puede aplicar el dicho de dime con quién andas te diré quién eres porque también importan las conexiones no solo las características individuales Entonces, lo que se quiere es que en este método es también poner esa información de la estructura de cómo están conectados, en ejemplo, el ejemplo de red social, cómo están la red social, cómo están el, la persona y, su red, y sus contactos para identificar ciertas propiedades de la persona, ya sea para vender algo o de pronto si esa persona está infringiendo los derechos. Pues puede ser sencillo como en la izquierda o muy complejo como en la derecha. Eh, listo. Intenté encontrar una, un lugar sencillo, una, una definición sencilla, pero bueno, no lo encontré. Esta definición lo tomé de un paper. Es un paper bastante matemático. De hecho, el propósito del paper es solo hacer una demostración un poco matemática de qué tan poderoso es el método de las grandes Neural Entonces, como pueden ver, la definición es bastante matemática. Pero primero vamos a los propósitos. Hay dos propósitos. Pues como dije, hay un propósito que es identificar, por ejemplo, una cuenta bancaria si esa cuenta bancaria es falsa. O si una persona está definiendo los lo, lo derechos de, de la red. Social. Es decir, estamos intentando sacar información de cada nodo. Ese es uno de los propósitos. el Propósito uno. Pero el propósito dos. O bueno, más que un propósito es otra, otra forma de usarlas que es intentar identificar la red, la graf completa. Entonces podemos eh, usar una graf para identificar ¿no? O la graf completa. En este caso, en nuestro caso, va a ser la graf completa, porque podemos asociar a nuestro jet a una graf. Y pues como nuestro jet es una graf, queremos encontrar las propiedades de ese graf. Eh, voy a intentar explicar más o menos cómo funciona, una, cómo, cómo propaga, o cómo, cómo, cómo, cómo se... Cómo se piensa en la red neuronal? Esta es la gran neuronal. Una red neuronal usualmente es algo sencillo, como unas, bueno, no, sencillo entre comillas. Tenemos ciertas leyes fijas en donde, bueno, eh, uno puede poner la, la activación, pero es fijo. En este caso, la evolución va a ser o cuando, o sea, nosotros lo que queremos es para tener información sobre la estructura, tenemos que propagar la información y al propagarse la información, eventualmente esa información propagada Va a tener cosas y va, va, va a propagarse en función de la estructura, porque es la estructura, la, lo, las características, las conexiones. La propagación se determina en de las conexiones. Entonces, lo que queremos es propagar información. Entonces, en la primera propagación, eh, tenemos la información, o sea, sin propagación, solo tendríamos las características, en este caso, el punto azul. En la primera propagación, si tomamos que solo va a tener en cuenta los primeros vecinos, eh, sería el punto azul, pero. Ahora tiene la información de los tres puntos siguientes, que sería, digamos, la primera la ley, que puede verse exactamente como una ley y esas conexiones, bueno, esta, esto ya no sería una conexión, sería cómo, cómo fue que sumé la información de los otros nodos y ese cómo sumé perfectamente puede ser la red neuronal, bueno, no, una, una red neuronal, no, podría ser como los pesos que uno modifica en la red neuronal y así aprender el algoritmo. Entonces, ¿qué pasa? En la siguiente iteración, cada punto está relacionado con otros dos. Bueno, pero este está relacionado con tres puntos y este con cada dos. Entonces, por eso aquí tenemos tres, dos, dos. Entonces, si nos fijamos, esto es, empieza a asociarse un poco con una red neuronal. Entonces, podemos pensar esto como cada uno, como un ley. Y eso, eh, bueno, podemos poner pesos y entrenar. Eh, pero en nuestro caso, como no queremos pensar en los características de cada uno, sino en la red neuronal. Al final tenemos que poner alguna función que me sume todas las características de todos los nodos. Bueno, perdón, no que me sume, que me... Una función, algo en función de todas las características de los nodos que me arroje algún resultado. Y bueno, y ese resultado luego puede, puede ser un vector, y ese vector... Bueno, realmente lo que se hace es que es un vector de características. Ese vector luego puede pasarse a través de otras redes neuronales, bueno complejizar la cosa, pero realmente lo que queremos es pero una característica total, la característica total es alguna función eh, de eh, de todos los eh, características de cada no Entonces, como he dicho es alguna función, acá también he dicho para alguna forma de tener contar la información de los vecinos. Eh, eh, esa forma no es fija, existen varias maneras. Maneras. Por eso es que y este en ese trabajo lo que se planea eh, probar diferentes arquitecturas ¿por qué arquitecturas? porque como dije aquí, tomamos primeros vecinos pero si tuviéramos algo más difícil y no tomáramos primeros vecinos sino segundos vecinos, esto podría verse de forma diferente pero realmente al la final se sí son arquitecturas bueno, puede verse como arquitecturas y también esta función pues puede también variar, entonces realmente es, eh, es eh, hay muchas cosas libres y pues hay que probar cuál, cuál funciona mejor a ver, quiero, bueno, ahora sí, el plano de luz. ¿Qué es el plano de luz? El plano de luz no es más que una forma de representar el espacio de fase de las eh, emisiones que se presentaron en la fusión, en el jet, perdón, que, que están dentro del jet. Entonces, lo que se pretende hacer es tomar algún algoritmo de clusterización e intentar eh, tener cada emisión por separado de dónde viene. Esto... Por supuesto, suena muy difícil y por supuesto nunca funciona 100% perfecto. Uno no puede reconstruir perfectamente qué partícula fue emitida por cuál partícula. Pero en este algoritmo, eh, por ejemplo, entonces en este caso, pues, eh, una, eh, lo que se quiere es, pues, eh, si tenemos emisión y emisor. Entonces, podría, eh, lo que se hace en el algoritmo, por lo final, es tomar la, la partícula con mayor emisión. Y empezamos a, a ver la, la menor distancia entre ellas y, y así ir intentando descubrir cuál es el emisor, y, la emisión y el emisor. Entonces quiero poner el plano del mundo. Lo que pasa es que, bueno, podemos tener una emisión, pero esta emisión, como en este caso, tenemos una, una partícula principal A y esta emitió a B y a C. ¿Qué pasa? También podemos tener una partícula A que emite a B y B emite una partícula C. Entonces, los algoritmos de reconstrucción, eh, lo que queremos es minimizar esos errores y poder intentar encontrar de la mejor manera eh, cuándo la emisión sale y qué parte. Entonces, en este caso, si tomamos solo el plano principal, el plano principal es básicamente todas las partículas emitidas directamente por la partícula con mayor energía, bueno, podríamos tener ciertas emisiones y dibujamos eso en un plano. ¿Qué pasa si hacemos un histograma de muchos, muchos jets? Eh, perdón, uh, bueno, disculpe, para tener unas gráficas bonitas como estas. ¿sí? Y mm, si se fijan, a la izquierda son dos gráficas muy diferentes. A la izquierda, o sea, la gráfica que tiene el Jets, eh, la gráfica de los Jets que provienen solo del background, y a la derecha, la, la, la gráfica de los Jets que vienen de la desintegración de Bolsonaro W. Como pueden ver, es bastante diferente. Esa es la razón por la cual decimos que el plano de luna es una gran herramienta para separar QCD y interés eh, Si bien uno es libre de escoger cómo parametrizar su espacio de fase, en este caso, pues vamos a tomar las estas variables que, que tenemos acá, que básicamente es eh, el momento transverso de emisión, eh, el, el, el ángulo de emisión y la fracción del momento. Eh, ahora bien, Podemos ver el jet como esto. Básicamente la línea azul es la partícula con mayor momento y hay emisiones secundarias que vuelven a emitir. Entonces, estos son cada uno de los bueno, que árboles que están encendiendo. Cada partícula secundaria que vuelve a emitir. Entonces, lo que planea este algoritmo es como que tomamos cada partícula, vamos a tomar cada emisión como un nodo. Y la conexión va a ser si fue, bueno, va a estar conectado con la partícula que lo que emitió esa emisión. Y lo que se quiere es tomar la información de todas las emisiones que se tienen. Por eso es que se espera que este algoritmo tenga un mejor rendimiento. ¿Por qué? Porque el algoritmo en el los que es actualmente, son, bueno, es una masa total, es la energía total, son, bueno, es relacionada a la energía total, son características macroscópicas, aquí se espera, incluir características microscópicas, además de la conexión de donde salió la emisión, por lo cual se espera que si se usa más información, haya un mejor performance. La definición eh, que se utilizó fue eh, viene de este arquitecto que nos propusieron básicamente una network con, eh, con cierta arquitectura y pues nosotros vamos a tomar eh, básicamente es semejante, tomar otras arquitecturas, ver cómo funciona y si se puede bueno, mejora. Y, bueno. Eh, bueno, esto básicamente, bueno, son las arquitecturas eh, que se usaron. Eh, básicamente, pues, de la, eh, la documentación, todas, todos los papers donde se publicaron estas arquitecturas están en la página de PyTorch. Estaba pongo con ese punto porque el paper de arriba, las definiciones que saqué arriba, que era un matemático, realmente era teoría mal y materialmente mal y el paper, lo saqué de acá, entonces la, la, la, la, la definición de arriba viene de, de, de, esa, de, esa, de ese de PIN. ¿Qué dataset se usó? Básicamente se usó, eh, entonces generamos viajotecarlo eh, usando PITA8 y por y entonces eh, fue simulado usando jam eh, Bueno, esos fueron los datasets usados para la, la, la background de la JET y eh, nuestra señal de bosa. En este caso se usó, es importante notar que lo que se usó, pues, no es, es un W Prime, es decir, usamos W Prime porque el W Prime va a decaer en su gran mayoría en, en bosones W, por lo cual va a ser una muestra de Monte Carlo muy rica en la señal que buscamos. El entrenamiento es el 10% del dataset para el entrenamiento y el 90% para testear Y esos fueron los cortes que se usaron. Si fijamos, no son cortes muy grandes. O bueno, intentamos que no fueran demasiado grandes los cortes y eh, los resultados pues fueron los siguientes eh, bueno, solo por eh, para estar explicados la eficiencia de la señal va a ser sencillamente los números identificados de la señal eh, divididos por el total de la señal y la eficiencia del background va a ser el número de background dividido por el número total total background pues básicamente esta es la misma ecuación, solo es la misma gráfica, eh, transmite la misma información, solo que no tenemos en una está el, el background reflection y otro es una es eh, es de background y otra es una sobre eso. Entonces lo que podemos ver es que en la curva de error todas tienen un rendimiento bastante bueno, pero eh, la mejor es PeñaNet y lo cual se ve mucho más claro en la gráfica de la derecha entonces y el punto rojo que noto aquí como tripa es es el tagger eh, actualmente usado en el, el atlas listo entonces este fue usando un corte por encima de 200 gb de PT por encima de 200 gb este fue un corte usando un PT por encima de 500 gb perdón aquí dice el mismo el mismo performance tenemos la cinta Grandular Network funciona mejor que el, que el estándar, que el tracking estándar de, de, de latras Y tenemos ah, por encima de 300 GB un, un comportamiento similar. Entonces, como conclusiones, bueno, se presentaron que eh, eh, las cinco Grandular Networks tienen un rendimiento mejor que el tagger actualmente usado e inclusive una funciona mejor que la propuesta del internet era de la clase de, la, de la inspiración. Y el trabajo en progreso, es el proceso es bastante, bastante grande. De hecho, bueno, esto no, no lo hice yo solo, realmente es, lo han hecho mucho malo en, en los los grupo en el que estoy. Y hay mucho trabajo en progreso, porque si bien una cosa es, o sea, no, no solo se puede hacer un, un, un tal y que solo tague y ya. Siempre hay que hacer más cosas. No solo, por ejemplo, en este caso queremos hacer de corre, de correlacional la masa para que el espectro que... Tener el mismo espectro de masa, aprovechando que tengo tiempo, así lo pongamos como la masa, como parámetro explícito, eventualmente el algoritmo va a aprender que la masa es un buen... Es una buena... Es una buena característica. forma la forma del espectro de masa. Eso no lo queremos. Entonces... Eh, actualmente lo que se está haciendo es usar una adversaria de neural network para intentar tener que después del tagging el, la distribución sea igual eh, bueno, también siempre hay hiperparámetros que, que calibrar eh, tomar una, un dataset más grande uh, implementar métodos de validación mm, podemos decir más apropiados no más, bueno, más complejos, en este caso, por ejemplo, aplica el K-Cross K validation que es básicamente correr más veces el algoritmo y hacer más pruebas sobre la data, intentando, pero intentando promediar el performance y, no, y, hacer, bueno, y tener más seguridad de que el buen rendimiento y aparte el buen el buen rendimiento del, del algoritmo y el buen eh, no fue solo por una suerte en la selección de datos eh, también eh, mirar gráficas del rendimiento con respecto al número de épocas de repeticiones para para intentar dar un número donde el número para evitar overtraining y y además el número pues, para evitar el, el desgaste computacional de repetir demasiada data el tiempo, ahorrar tiempo de programación. Y esto que pongo acá es, bueno, un canal de YouTube que me ayudó bastante para aprender algunas cosas. No está enfocado para nada en, en se ha enfocado en Graph neural network, pero solo en nodos, en la identificación de nodos, no en la Graph completa. Pero por si alguien quiere leer, me parece una muy buena introducción para, para empezar. Pues muchas gracias. Cuando dices por respecto a la masa, te refieres a la masa del log prime, que tú usaste para hacer la simulación, o por respecto a la masa del log? No, con respecto a la masa del background, o sea, la masa con la distribución de masa del background, o con la distribución de masa que uno ve actualmente. ¿Por qué uno hace eso? Porque lo que pasa es que no se quiere, bueno, en algunos eventos físicos, en algunas eh, búsquedas físicas, no se quiere que dependa de la masa. Por ejemplo, supongamos que... Eh, si nos fijamos acá en masas grandes de pronto el jet grande no podría funcionar muy bien, pero de pronto si, bus si estamos buscando resonancias eh, resonancias de partículas que no hemos visto puede que de pronto sea el jet grande si tenga una masa, bueno, más grande del, del W entonces para ese tipo de búsquedas que el algoritmo me seleccione y me haga cortes en la masa no es deseado o sea, no, su, su rendimiento se vería afectado entonces por eso es que es? Bueno, conveniente que no va la masa. Y el de correlación. Porque no que no quiera que sea la masa donde ve un y entonces por defecto. o sea. Yo diría que tiene una correlación Digamos. Si el algoritmo aprende, sobre todo, la, la masa está muy relacionada con la distancia, la relación entre la distancia sí, sí. y el PT. y tú le estás dando esa información de alguna manera, y aprende que la masa es esa, y te entiende a, a seleccionar el cuadrado, eso, eso se puede crear muchos problemas, sobre todo cuando estás buscando resonancias. que tal vez no las estés buscando en la masa del día, pero las estás buscando en la masa del de dos jets grandes. Pero si tienes siempre ventriculado en esa masa, puedes crear respalte de Y retornado. por eso es necesario... Y, y creo que es un ejemplo interesante, más allá del caso particular, que se, se ponen a entrenar un discriminante sumamente sofisticado, con, con, que va a conseguir correlaciones entre la información que ustedes le dan puede también tener correlaciones con información exterior que aparte de sus útiles, y entonces tienen que verificar que eso no tiene un impacto en lo que hacen. muy bueno que los socios se Y los economistas también están aquí, y el impacto en otro lugar hace que hayan visto la correlación directa. Yo creo que, sobre lo que tú ser de la yo creo que pues sería, sí, o sea, es, o sea, tu pregunta sería básicamente si estamos buscando un W, un Shell, uno pues, no tiene por qué hacer por, o sea, pues, que venda la masa en el problema. Sí, sí, sí ya, yo entiendo la pregunta. Pero como hay más estrecho, tiene menos campo, ¿no? Pero, pues, ya salió, que entiendo Sí.